Acuario, ¿cómo te encuentras? Te doy la bienvenida a Biosabiduría Sabiduría Ancestral. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like. Y si no te gusta el video, también puedes darle una manita hacia abajo. Lo importante es que nos hagas sentir que estás presente en este video, en este momento. Acuario, vamos con esta maravillosa guía para tu alma del 23 al 30 de septiembre. Vamos a iniciar, recuerda que esta es una guía general, por lo tanto puede o no ajustarse totalmente a tu energía o a lo que estés viviendo en estos momentos, sin embargo te invito a escribir todo aquello que resuene en tu alma, eso te dará la pauta para saber qué camino tomar. Recuerda que esta guía no es adivinatoria, no es un tarot adivinatorio. Si eso es lo que estás buscando, este no es un espacio para ti. Puesto que lo que buscamos aquí es que encuentres aquellas áreas de tu vida en las que hay que trabajar para sanarlas, para que las autosanes y entonces impactes tu vida positivamente. Eso sí hacemos aquí. Te damos esa guía y son guías canalizadas a través de este oráculo guías canalizadas de Dios y de los ángeles y arcángeles es importante también mencionarte que puede ser que escuches la palabra Dios sin embargo esa palabra se refiere a la energía superior en la que tú creas el nombre que tú decidas poner vamos a iniciar en tu presente estás vibrando con la carta educación boca abajo. Es importante que te abras, Acuario, a los nuevos cambios que se están dando en tu vida, puesto que vienes de unas eh, experiencias que te están llevando al equilibrio. A veces has sentido un poco de miedo Y de repente te has estado cerrando a este conocimiento O autoconocimiento Es importante que no lo bloquees Vamos a ver cuáles son tus resistencias Para que este presente te esté invitando a abrirte a lo nuevo A abrirte a los cambios Tienes la luz de la luna de cabeza En tus resistencias Tiene mucho que ver con dejarte guiar, con no resistirte al autoconocimiento para que este equilibrio siga manifestándose en tu vida o empiece a manifestarse en tu vida si es que has estado vibrando en una energía bajita para que la eleves y entonces ese equilibrio se manifieste. La recomendación que te hacen para poder sanar estas resistencias tienes el desierto seco, ok, Ahorita lo vamos a detallar más. No te sientas solo. Si bien en esta vida todos llegamos solos y trascenderemos solos, energéticamente y desde el alma no estás solo. Dios, Dios y ese poder superior siempre está contigo y los ángeles también. El paso a seguir finalmente a lo largo de estos últimos días de septiembre del 23 al 30 es la limpieza de la casa y vamos a detallar más qué es lo que está sucediendo en este momento en tu presente bien deseo puedas escuchar la música que está de fondo de repente hace sus pausas sin embargo todo es perfecto y la música está Bastante, bastante buena. Bien, ábrete a estos cambios, Acuario. No todo en la vida, en realidad, se tiene que quedar igual, ¿ok? Todos los cambios cuando se dan, cuando empiezan a manifestarse en tu vida son una invitación para que te abras a conocer tu potencial puesto que vienes de momentos en tu vida de experiencias que te han dado la pauta para sentirte equilibrado, equilibrada, sin embargo todos estos movimientos que se han estado dando en estos últimos días para todos de repente te han llevado a pensar o a sentir un poco de temor a lo nuevo que viene y te dicen, cada momento de tu vida estás aprendiendo algo diferente, estás remembrando tu sabiduría, date esa oportunidad de conocer esas áreas, esas, esos dones que aún desconoces de ti, que están ahí listos para ser explotados, para ser expandidos y mostrados al mundo, no te resistas a conocerte, a conocerlos. Hay áreas de tu vida en las que es importante seas claro. No temas a la claridad con las personas que te rodean. La luz de la luna en esta ocasión contigo, Acuario, de cabeza, nos dice. Es importante que empieces a sanar aquellas heridas que se fueron Guardando con el tiempo, mira este reloj, deseo puedas observarlo Tú eres esta personita, esta um, hadita que está aquí parada al, entre la luna y el tiempo Y nos habla de aquellos resentimientos que fuiste albergando Estas heridas que fuiste albergando con el paso del tiempo Y hoy la luna te pide liberarlos para que tus alas Okay, para que esas alas se abran, se expandan y comiences a vivir la nueva vida. Este periodo que se dio de hace 15 días para acá después de la luna llena en Virgo, abre este periodo de romper las creencias, romper el sistema en el que has estado moviéndote a lo largo de estos años en donde te has sentido oculto, en donde has sentido que hay que guardar las emociones hay que no sentir hay que ser duro no, hoy te dicen acuario eso déjalo atrás, abre tu corazón no estás solo te dicen emprende este viaje el desierto seco emprende este viaje hacia tu interior para que puedas Sanarte Y el equilibrio continúe Siendo una constante en tu vida Este momento en el que estás aprendiendo de esto, En el que estás aprendiendo Es muy importante que te mantengas resiliente Es decir, adáptate a la situación en la que se está, te estás viviendo Acuario, eso no quiere decir que aceptes las situaciones que no te encantan Quiere decir que observes, revises cómo te estás sintiendo, entres en esta eh, situación, en este recuerdo que está lastimando y entonces lo sanes. Para que se dé la sanación requieres observarlo, aceptarlo, integrarlo y soltarlo. Y te dicen ser resiliente es la mejor manera en estos momentos de poder fluir con todos estos cambios que se están dando en tu vida acuario y finalmente como recomendación para esta vibración general del 23 al 30 tienes la limpieza de la casa y hace mucho sentido con esta Solicitud de, de, de mantenerte resiliente Te dicen limpia la casa física y, e interna Y aquí se te invita a sacar todo aquello que ya no has utilizado de, no sé, tal vez dos meses hacia atrás, tres meses hacia atrás Que te hagas consciente de todo eso que has acumulado puesto que eso, eso refleja de manera interna aquellos resentimientos, aquellas heridas que siguen ahí guardadas en tu interior y que no te dejan avanzar hasta cierto punto, ok, entonces aquí lo importante es que te mantengas resiliente, limpiando la casa, ok, la casa interna, las emociones, que te abras a los nuevos cambios para aprender y permitir que este equilibrio, como te decía hace un momento, sea una constante en tu vida, Acuario. Y vamos a ver cómo esto está impactando eh, en tus finanzas, en tus formas de generar ingresos. Y vamos a ver qué te dicen. Tienes la carta, el pozo de los deseos de cabeza. Y esto quiere decir en las finanzas. aquello que estés queriendo iniciar en tu forma de generación de ingresos, en tu forma profesional, es importante que antes de dar el siguiente paso, sanes aquellos miedos que se albergan en tu interior, sobre quién realmente deseas ser Sobre qué es lo que realmente deseas experimentar ¿Ok? Sé honesto, Acuario Puede ser que quieras cerrar negocios Que quieras un nuevo puesto, una promoción, mejor ingreso Y aquí te piden primero que seas honesto contigo mismo, contigo misma Sobre cuál es tu fin mayor para que esto se dé ¿Cuál es el verdadero fin mayor? Solamente tener más que otros Eso viene del ego, eso se atora Esa energía que se estanca Ve más allá ¿Cuál es el verdadero fin mayor el, Por el cual mereces que esto se dé? Sobre todo porque En los negocios tienes la unión Y la unión significa que todo aquello que tú decidas emprender requiere estar enfocado al ganar, ganar, ganar. Es decir, al que todos tengan un beneficio para que esta abundancia, para que estos negocios florezcan, para que esta nueva posibilidad de empleo o promoción se dé de una manera fluida y positiva para tu vida, ¿ok? Y sobre todo porque cierras con... La carta abierta de par en par, una vez que tú reconoces o entras en esta conciencia de una ganancia para todos, para la humanidad, para ti, para quienes te rodean, que sea genuino y que sea ganancia para todos, se van a abrir las puertas a nuevas promociones o a nuevas ideas de negocio. Que se van a poder materializar, que sí se van a dar con buenos ingresos. Sin embargo, enfócate en un bien mayor para todos. ¿Sale? Y en la parte de relaciones, acuario. Vamos a ver en el amor, que incluye relaciones de pareja, familia o amigos. ¿Cómo es que estás vibrando? Tienes la montaña... Boca arriba Y que nos dice esta carta En cuanto a las relaciones Ok A veces Estos cambios que se han estado dando Con lo primero que O hacia donde Descargas esa Energía densa Es con tus relaciones más cercanas Llámese familia, amigos o pareja Te invitan A que todo, todo este cúmulo de emociones no las descargues de manera negativa, por así decirlo, con estas personas, puesto que no tienen ninguna obligación de soportar o de tolerar esta energía densa que de repente quieres descargar sobre ellos. Me refiero a enojo, a ira, a malas palabras o acciones, ¿ok? Como para justificar que tienes... Esta sensación del cambio No Es importante que hagas una pausa Cuando te estés relacionando Para que te relaciones desde el amor Si es importante También aquí te dicen Es importante que ante cualquier situación De tensión en tus relaciones Seas claro Clara Vayas como paso a paso Que no trates de brincar esta montaña O este problema O darle la vuelta para evitarlo Sino que seas claro y seas consciente y responsable, y vayas con esta visión y esta intención de clarificar, de claridad, de aclarar las situaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienes el talismán, la carta, el talismán de cabeza. Este, esta carta es una mujer que lleva una luz en su, una candela en su mano, pareciera un mundo, ¿ok? Va segura de sí misma, segura de quién es Sin embargo, hoy la tienes de cabeza Y esto nos habla De que ante estos movimientos De repente sientes O te compraste la idea De que eres el único responsable De que en una relación las cosas vayan bien o no Y si no van bien, sientes que es tu culpa Primero Acuario, la culpa no existe, solamente se requiere que seas responsable de tus acciones y de tus emociones Segundo, no eres eh, el único responsable en este sentido de llevar la batuta en las relaciones, de, de dirigir el timón no, en una relación es compartido, es comunicar, es saber escuchar al otro Depende de ti voltear esta carta en su momento Para que entonces juntos en unión Juntos en esta relación caminen Sobre un sendero De flores, de belleza sí de algunos altibajos Sin embargo unidos y fuertes De, de ti depende eh, sí tomar esta responsabilidad De sanar tus emociones De sanar todo aquello que está albergado y está todavía atorado en ti, eso sí depende depende de ti, lo demás no Suelta la te dicen aquí también suelta la necesidad de controlar sobre todo porque cierras con esta carta de la guarida del dragón y en este sentido te dicen las relaciones son la mejor forma de reflejar quién estás siendo realmente Aquello que te incomoda es algo que hay que sonar en ti por, lo, por otro lado, aquello que te encanta es algo que tienes en ti Te invitan en este momento en tus relaciones a ser honesto, honesta con quienes te rodean A hablar de aquellos momentos o aquellos cambios en los que sientes que solo o sola no estás pudiendo Comparte, abre Recuerda que una relación, sobre todo de pareja Está para apoyar, ¿ok? Para compartir Ojo, no quiero decir que te cuelgues de esa persona Y entonces le dejes toda la responsabilidad de tu vida Sino comparte, habla, comunícate Te invitan mucho a mantener esa comunicación fluida Y sobre todo a escuchar escucharte a ti mismo a ti misma y escuchar a los demás acuario finalmente vamos a cerrar con un mensaje de tus ángeles que te dicen el abrazo triste de cabeza y vamos a ver qué es lo que nos comunican con esta carta me voy a permitir leerlo para que el mensaje llegue de manera transparente a ti y pueda tocar tu alma esta alma que está deseando brillar, que está deseando le permitas mostrarse en autenticidad. Y nos dice, Acuario, aquellas pérdidas que has experimentado formen parte de la vida. Sigue adelante y deja que el tiempo lo cure todo. Estás viviendo, te preguntan, ¿estás viviendo un sufrimiento tras otro? Ok, en este cambio. En el que se está, te estás moviendo ¿Sientes que la vida te está tratando injustamente Y que te han robado o privado de lo que te pertenece? ¿Anhelas encontrar un amor que se muestra escurridizo O tal vez el éxito que están disfrutando los demás? Acuario, la ira desmedida Y la sensación de que tienes derecho a conseguir aquello que anhelas conducen a una trampa del ego te voy a dejar aquí abajo el link para que puedas seguir las conferencias que tenemos a tu disposición sobre este tema, las trampas del ego y te dicen Acuario, tu sufrimiento y tu pérdida finalmente desaparecerán siempre y cuando se lo permitas puesto que son una ilusión de tu mente si te aferras a tu percepción de injusticia, entonces te encontrarás atrapado entre sus implacables garras, incapaz de respirar con normalidad. La única solución, acuario, es despojarte de tu papel de víctima y aceptar la tristeza para que se pueda disipar de manera natural con el tiempo. Aquí te decían, sana todo aquello que aún está en tu corazón no sanado. Los juicios y las tribulaciones forjan personalidad, que es su propio don. Encuentra algo por lo que debas sentirte agradecido, agradecida y asume la responsabilidad que te corresponde en todos tus asuntos. Sin embargo, Acuario, por muy doloroso que pudiera parecer o pudiera resultar vivir con tu tristeza, es importante que recuerdes que eres un ser amado y que no navegarás a la deriva eternamente. Es importante, Acuario, que tengas fe, ya que esta situación también va a pasar. Recuerda, no eres una víctima, solo eres un peregrino embarcado en el viaje de un héroe. En este momento es normal sentirse decepcionado, triste, eh, asustado por el cambio, pero debes saber que algún día volverás, eh, la mirada y te darás cuenta de que todas estas experiencias que estás ex que estás viviendo tienen un valor invaluable Acuario, te doy las gracias deseo infinitamente que encuentres aquí respuestas te invito a suscribirte al canal, darle like activar la campanita y sobre todo compartir este contenido pues hay muchas almas en el mundo que requieren estas palabras para avanzar en su camino del alma. Muchas gracias.